mujer especial no es la que tiene una carita bonita un cuerpo perfecto ni la que no comete errores sino es la que ha cometido miles de equivocaciones que ha amado sin ser amada entregado todo a cambio de nada que ha llorado sufrido y perdido pero aún así se ha levantado la que ha cerrado capítulos sin resentimientos la que pese a todo lo vivido ha aprendido ha sabido curarse sola y ha vuelto a amar sin rencor. Una mujer especial no se define por su apariencia física ni por su capacidad de evitar errores, sino por su fortaleza y resiliencia. Es aquella que ha experimentado una gran cantidad de dificultades y desafíos en la vida, pero aún así ha encontrado la forma de superarlos. Hay mujeres que han amado incondicionalmente, pero no han recibido el mismo trato a cambio. Hay mujeres que han entregado su corazón y su alma, pero han terminado con el corazón roto. Hay mujeres que han llorado, sufrido y perdido, pero a pesar de todo, han encontrado la forma de levantarse y seguir adelante. Estas mujeres son especiales porque han aprendido a curarse a sí mismas y a sanar sus heridas emocionales. Han aprendido a superar la tristeza y el dolor y a no permitir que estos sentimientos los controlen. Han aprendido a perdonar y a dejar ir el rencor, permitiendo así que el amor vuelva a entrar en sus vidas. La verdadera belleza de una mujer radica en su capacidad de amar incondicionalmente a pesar de todo lo que la vida les ha presentado. Es la mujer que ha cerrado capítulos sin resentimiento y que ha aprendido de sus experiencias para ser una versión mejor de ella misma. Hola, este es Rafael Gómez, y antes de empezar esta reflexión, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Y si miras toda la reflexión hasta el final, te pido que me dejes en los comentarios el emoji de una mariposa. De esa manera sabré que este video te gustó. Además te comento que re-resubo estas reflexiones a mi página de Facebook, Belifers Frases te dejo el enlace en pantalla o bien en la descripción de este video. Forma parte de esta gran comunidad. Dicho esto, empecemos hablando de esas razones por las cuales una mujer es especial. 1. Porque ha soportado muchas decepciones. Una mujer que ha pasado por muchas cosas terribles es una persona fuerte y resiliente. Ha experimentado dificultades y adversidades en su vida, pero ha encontrado la forma de superarlas y seguir adelante. Ella puede haber sufrido abusos, violencia o negligencia, o tal vez haya perdido a seres queridos o enfrentado problemas financieros y de salud. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha pasado, ella ha encontrado la forma de sobrevivir y continuar luchando por su felicidad y su bienestar. Esta mujer probablemente ha tenido que aprender a confiar en sí misma y en sus propias habilidades para sobrevivir. Ha tenido que ser fuerte y valiente y ha tenido que tomar decisiones difíciles para protegerse a sí misma y a sus seres queridos. A pesar de todo lo que ha pasado, ella ha encontrado la forma de mantener su espíritu y su corazón abiertos y ha aprendido a perdonar y a dejar ir el rencor. Ella es una persona llena de compasión y amor, y es un ejemplo inspirador de fortaleza y resiliencia para aquellos a su alrededor. 2. porque has dado mucho de ti y te han pagado con decepción. Una mujer valiente que ha dado mucho de sí misma en una relación amorosa y ha sido engañada es una persona fuerte y resiliente. Ella ha dado su corazón y su tiempo a alguien en quien confiaba y ha sido traicionada cuando esa persona la engañó. A pesar de su dolor y su tristeza, esta mujer ha sido capaz de levantarse y continuar adelante. Ella ha tenido que enfrentar su dolor y su tristeza y aprender a sanar y a superar lo que ha sucedido. Ella ha tenido que ser fuerte y valiente para superar la traición y aprender a confiar de nuevo. Esta mujer probablemente ha tenido que aprender a quererse a sí misma y a valorarse y ha tenido que trabajar duro para sanar sus heridas emocionales. Ella ha tenido que ser valiente y tomar medidas para protegerse a sí misma y asegurarse de que no vuelve a suceder algo así. A pesar de todo lo que ha pasado, ella ha encontrado la forma de mantener su corazón abierto y de amar de nuevo. Ella es una persona llena de compasión y amor, y es un ejemplo inspirador de fortaleza y resiliencia para aquellos a su alrededor. Una mujer valiente que ha dado mucho de sí misma en una relación amorosa y ha sido engañada es una persona fuerte, valiente y resiliente que ha sido traicionada, pero que ha encontrado la forma de superar la traición y seguir adelante. Ella es un ejemplo inspirador de fortaleza y resiliencia para aquellos a su alrededor. 3. Porque no te das por vencido a pesar de que te ha herido. Una mujer que no se da por vencido a pesar de las decepciones de la vida es una persona fuerte, resoluta y determinada. A lo largo de su vida, ella ha enfrentado muchas dificultades y ha experimentado muchas decepciones, pero ha aprendido a levantarse y seguir adelante cada vez. Esta mujer tiene un espíritu indomable y una resiliencia impresionante. A pesar de los obstáculos y las adversidades que ha enfrentado, nunca se ha rendido ni ha perdido la fe en sí misma. Ella sabe que las cosas no siempre salen como se espera, pero eso no la detiene. En su lugar, se aferra a su determinación y su fuerza de voluntad y sigue adelante. Esta mujer también es compasiva y empática y se preocupa profundamente por los demás. A pesar de haber pasado por tanto, nunca ha perdido su capacidad de amar y ayudar a los demás. En lugar de retirarse y protegerse a sí misma, siempre está dispuesta a ofrecer una mano amiga y apoyo a quienes la necesitan. Además, esta mujer es incansable en su búsqueda de la felicidad y la satisfacción. A pesar de las decepciones, ella sigue creyendo en el amor y la esperanza y trabaja arduamente para lograr sus sueños y metas. 4. Porque aún tienes fe en Dios. Una mujer que tiene fe en Dios y por eso no se da por vencido y sigue luchando es una persona fuerte y valiente. A pesar de los obstáculos y desafíos que ha enfrentado en su vida, ella siempre ha mantenido su fe en un poder superior y ha confiado en que Dios tiene un plan para ella. Esta mujer tiene una conexión profunda con su fe y busca regularmente fortalecer su relación con Dios a través de la oración el estudio de la Biblia y la participación en su comunidad religiosa. Su fe es una fuente constante de consuelo, esperanza y fuerza para ella y le permite mantener una perspectiva positiva incluso en los momentos más difíciles. Además, esta mujer es generosa y amorosa y trabaja arduamente para hacer una diferencia positiva en el mundo. Ella cree que Dios la ha llamado a servir a los demás y a compartir su amor y su luz con aquellos a su alrededor. Su fe la impulsa a ser una buena amiga, un miembro fiel de su comunidad y una ciudadana responsable y comprometida. 5. Porque en tu alma aún queda bondad, sin importar todo el daño que te han causado. Una mujer con bondad en el alma es una persona única y especial. A pesar de la maldad que hay en el mundo, ella ha sido capaz de mantener su corazón lleno de amor y compasión y siempre busca hacer el bien a los demás. Esta mujer es amable y generosa y siempre está dispuesta a ayudar a aquellos en necesidad. Su bondad es contagiosa y su presencia hace que los demás se sientan valorados y queridos. Además, su bondad no conoce fronteras y ella trata a todos con igualdad, sin importar su raza, religión, género u origen socioeconómico. A pesar de haber sufrido injusticias y maltratos en su propia vida, esta mujer nunca se rinde y siempre busca ver el bien en los demás. Ella cree que cada persona merece ser tratada con amor y respeto y trabaja arduamente para crear un mundo más justo e inclusivo. Su bondad es un faro de luz en un mundo a veces oscuro y cruel, y su presencia inspira a los demás a ser mejores personas. En un mundo donde la maldad y la intolerancia parecen ser la norma, una mujer con bondad en el alma es un verdadero tesoro, y su impacto en el mundo es incalculable. ¿Eres tú una mujer especial? Házmelo saber en los comentarios, y lo otro es que te suscribas al canal y compartas este video con aquella mujer que crees que lo necesita escuchar.